Henry Antonio Castillo fue apresado luego de ser sorprendido, sustrayendo una cámara de seguridad ubicada en una plaza de la Avenida Antonio Guzmán Fernández de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Esto según informe policial. Al ser cuestionado, negó las acusaciones. ¿Qué? Eso es mentira, mi te en ¿Y entonces? ¿Por qué te acusan los primeros? ¿A qué no te dedicas? Gaby, usted también está viendo para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.